Niño poseído El siguiente archivo dará mucho que comentar El lugar donde fue grabado y el año es desconocido Curiosamente si este fue grabado antes del 2017 Quizá pudiera considerarse como un mensaje profético Y nos daría a pensar mucho Pero si fue grabado después del 2017 Entonces debemos prestar aún más atención Acompáñenme a ver este inquietante archivo. voy vengo para México! A grande para México! Un terremoto, un terremoto, Café, preparen comida, preparen lo que sea necesario, porque esta gran seguridad hará que todo los delicios se derrumben hará que todo se rompe hará que todo se oh, derrumbe. Señor, gracias. Yo vengo pronto, gracias. Oh, Santo de Israel, Yo vengo pronto. Dios, ¡Cinco Siempre es curioso ver este tipo de manifestaciones en las personas que profesan ciertos cultos o aquellos que por algún medio llegan a un trance y es ahí donde aparentemente algún espíritu se apodera de sus cuerpos y habla a través de ellos. En este video es notable que lo que expresa el niño son palabras que no son propias de su edad Parece que una divinidad trata de dar un mensaje catastrófico para México. Sin embargo, en esto que parece más una posesión, nos hace sentir terror, ya que este no parece ser un mensaje de amor, sino más bien de venganza. Escuchemos lo siguiente. Viene pronto, ¿Vieron pronto, iglesia? yo tengo una decisión, pero está entiendo hacer un para que en México sería el lugar para recibir ese castigo? ¿Será verdad que un terremoto de más de 10 grados nos espera? ¿Qué sucede cuando estas personas entran en trance? ¿En verdad será que entra el Espíritu Santo en ellos? Son muchas preguntas, y un video que nos deja una rara sensación. ¿Ustedes han experimentado algo así, o han visto que a alguien más le pase esto? ¿Qué opinan de este video? Déjenme sus comentarios. Me será muy interesante leer lo que piensan. Y si tienen alguna evidencia paranormal en fotografía o video, mándenmela a mi correo oxlackofficial.com o a mi número de WhatsApp 7226 86.